Actividad interactiva, identificación de los elementos que comprenden un diagrama de flujo. Actividad 2, evidencia 1, curso de corto virtual, metodología de la programación de sistemas informáticos. Estimado aprendiz, diseña un diagrama de flujo que calcula el total de una factura, partiendo de una lista de parejas del impuesto IVA. La lista finaliza cuando el impuesto sea cero. El IVA puede ser del 4, del 7 o del 16% en cualquier otro caso se rechaza el impuesto. E IVA. Y se debe introducir de nuevo Finalmente hay que realizar un descuento En función de la suma de los impuestos Dicho de descuento es de 0 si es menor que 1000 Es 5 si es mayor o igual a, a 1000 Y menor a 100 a 10000 Y es de 10% si es mayor o igual a 10000 El descuento se debe aplicar a la suma de los impuestos Y la suma de los IVA Por último se debe imprimir el impuesto Y el IVA de resultantes Total, Menos descuento y la suma de ambos Vamos a hacer nuestra actividad interactiva básicamente es desarrollar este diagrama de flujo con las partes que tenemos en la parte izquierda vamos a iniciar con nuestro inicio y vamos a ir agregando conforme con, con tal de desarrollar la actividad Vamos a verificar. Bueno, esto sería nuestra actividad interactiva. Si se desoluciona, terminar y listo.